Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a probar la demo de este videojuego que se llama The Signifier Director's Cut. La demo, ¿no? Por supuesto, de este videojuego. Es un videojuego eh, de Chile, de la desarrolladora Playme Studio. Salió el 15 de octubre del 2020. Un juego que ya en Steam incluso aparece con reseñas muy positivas. Y pues esto dice aquí que es una aventura en donde viviremos el misterio de muerte y desesperación que les llevará a una realidad, al mundo del recuerdo y las vivencias. Busca en las profundidades de la mente, resuelve puzzles y descubre la oscura verdad en este thriller psicológico. Ok, ok. Bueno, pues vamos a probarlo es un thriller psicológico no es un survival ni nada de estas cosas así que tiene un estilo más eh, como de este terror en donde uno va resolviendo como cositas y va, va descubriendo la historia, selecciona dificultad normal, eh, opcionalmente el jugador puede pedirle pistas a Eevee pero son útiles para jugadores que disfrutan de la narrativa. Um, y fácil es que le, las pistas son muy exactas. Ay, no sé, digamos de normal. Capítulo 1. Esta no es una pipa. Eh, me hace pensar un poco en, en Layers of Fear. Uno de los juegos que he podido jugar completos así como de terror. Pero, pero más enfocado como en esto, en exploración. ...en decisiones... ...en desarrollo de puzzles... ...y en la narrativa también... ...tiene mucho terror... ...bueno no, no mucho, poquito... ...pero tiene, tiene un ambiente muy terrorífico... ...la investigación de la IA... ...la influencia de las redes sociales... ...y la nueva tecnología de escaneo cerebral... ...han llevado a tres importantes acontecimientos... ...la creación del TSB... Eh, Buria, Burau, ...Buró de Investigación Tecnológico cuya misión es mantener las estructuras democráticas libres del abuso tecnológico. Complejas regulaciones internacionales relacionadas al escaneo cerebral que protegen los datos privados. La innegable tensión entre las economías más grandes ante el surgimiento de nuevos avances en el campo de la IA. Por favor, firme aquí déjeme tomar una foto de usted. ¿Una foto? ¿Por qué? Es parte del protocolo. Oh, ok. Me parece que yo soy un investigador, pero me tocó firmar un, como un protocolo al decidir, pues. Pues tiene buenos buenos grafiquitos. Objetivos: investiga la caja y ese es el nuevo objetivo, o sea, esta esta caja. Okay. Pues, es pues la caja. Pues abramos la caja. Okay. Me moss. Nadie me. It just arrived. Good. Listen, priority is to find the real cause of death. Early reports indicate suicide, a drug overdose, but I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a at AT, right? Okay, la muerte de una abogada, vicepresidenta, que parece que es por sobredosis. Pero el cree que no es así. Why not wait for the full autopsy? Why do me? We faster, and if there's something bigger going on, we need This is a one-time chance to catch them. GoAT has okay. been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No. I just want you to find out how she died. Which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right, I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people we're here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. O sea, según ellos Así la teoría es que no es un, a un, sui no es un suicidio. Listo. Ok, celular se saca con Q cada que esto lo puedo sacar y ¿qué puedo hacer? Ah, tengo solo dos contactos para llamar y ya, nada más. Bueno, pues guardémoslo. Saquemos las imágenes, lo que podamos encontrar. Esta es la imagen de la mujer que murió. ¿Qué más podemos sacar? Un documento. Que nos dice, a ver... Dice información del caso, reporte de caso, nombre Joana Kast, 39 años, casada, ningún hijo, vicepresidente de Goat. Joana era la vicepresidente de Goat, una de las ejecutivas líderes más jóvenes en la industria de la tecnología, conocida por ser eficiente, inteligente, implacable y determinada. Ha sido reconocida como el activo más valioso de Goat en los últimos cinco años, con una fuerte comprensión de la administración, legislatura, mercados y tecnología. Ella ganó el premio INO del, en el 2013, siendo la primera mujer en el mundo en recibirlo. Información del caso. Ejecutiva de alto perfil, hallada muerta en su departamento, aparente dos sobredosis de drogas. Esposo la encontró muerta el 29 de agosto a las 3 y 15. Él llamó inmediatamente en su propio departamento localizado en la avenida Jules Stranford, número 8542, Valley, Valley Tower, piso 42. Vida en línea. Facebook. Última aparición es del 2014. Chévere porque está nombrando redes sociales reales. Twitter. Última publicación es del 2016 sobre una conferencia que dio. Correo personal Joana Piso, cas01t.com. Correo corporativo Joana eh, Aparentemente ese correo ha sido borrado. Parece ser que por restricciones corporativas Joana no tenía una visa social activa. Visa no debe ser pida social activa en línea. Uh, departamento de policía Última foto conocida Tomada por Lara Paz Aparentemente su mejor amiga Dos días antes de su muerte Ok ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ahora cómo escondo esto? Allá. Ah, ¿Qué más tenemos de Doña Joana? ¿Qué es esto? Un reporte ¿De quién? Scan report Reporte de escaneo Pero ¿qué han escaneado nada ¿Puedo abrirlo? No, nada. ¿Qué más hay acá? ¿Como una memoria? ¿Un...? ¿Qué es esto? Un disco duro, ¿sí? Un disco duro. Ese sí me lo guardé. Ah, no, disco de cerebro. Ok, ok. Ahora vamos a buscar a un tipo que está en el apartamento de ella. Esto... Pues sí, está en el apartamento de ella. ¿Por dónde salgo? ¿Por acá? No, no, pero esperen, esperen que quiero explorar la casa, ¿qué puedo hacer acá? Hay cosas para investigar y yo me voy a ir. A ver, veamos por ejemplo esto, ¿esto qué es? El estadio del espejo, uno de los primeros conceptos sobre los cuales trabajó Lacan. Ah, le están metiendo cosas de psicología. Al principio de su enseñanza, en un ensayo, el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Se, en los trabajos, se basó en los trabajos de Henry Wallon sobre la pregnancia de la imagen del cuerpo del otro para algunas especies, pero también para el bebé humano. En relación a la pregnancia de la imagen, tenemos el notable ejemplo de las palomas, cuyo desarrollo de aparato reproductivo estaría íntimamente ligado a la visión de sus congéneres. Las palomas aisladas no desarrollan sus gónadas. Wow. Asimismo, en el caso del bebé humano, la importancia del espejo como también del cuerpo y de las palabras de los otros es vital en gran parte la imagen que tenemos de nosotros mismos depende del otro ok acá hay bueno un texto larguísimo eh, me encantaría leerlo todo creo que lo voy a leer pero me voy a saltar esa parte de un punto a otro para que ustedes eh, pues no tengan que esperar hasta que yo termine el texto y pasar al siguiente punto de la historia bueno un artículo científico, era eso más que todo. ¿Qué más hay por acá? Idea was an office lab hybrid. Una oficina laboratorio, dice. Pero por acá ya he visto más cosas. Miren, por ejemplo, esto es un periódico. Que dice que veredicto final sobre el caso histórico del de presidente Cofre. Bueno, hablan como de... De un tipo ahí. Bueno. Otro otro ot otro caso. Otro caso más. ¿Esto qué es? ¿Un equipo de sonido? Voy a poner un podcast. ¡Wow! Miren, tan interesante lo que uno puede colocar acá. Que puede colocar un extracto de, de este texto del fin de la subjetividad y que asumo que tiene que ver con la historia porque acá estamos hablando de cosas como de, recor de recoger recuerdos del, del cerebro por ejemplo, la historia de la TV TVSB TV? Sí, el buró de... ¿Qué? Bueno, el buró Y otro, un archivo de internet de un discurso de quién Bueno, tres podcasts ahí que asumo que tienen que ver con la historia en parte, de pronto el desarrollo de los Bueno, eso es como una... Ok, eso es una... So close. Scanning wow, and reconstructing. poco de fórmulas ¿Esto qué? Ah, miren, aquí puedo meter la memoria A ver qué puedo encontrar Ah, ok, mientras se carga la memoria Voy a visitar el departamento del otro tipo Aquí, esto es para qué o sea, esta es una oficina de este investigar, pero también es un laboratorio. Ush, miren todo esto, todas las investigaciones que hay. A ver, escaneo en tiempo real. ¿Qué es lo que dice? A ver. Ok. Ah, still son videos que explican cómo the, funciona. Ok, ok. It's still a long way to go. Bueno, listo. Eh, digamos que la historia es de verdad muy explorativa, o sea, busca que le, ya, leamos, leamos todo, veamos todo, escuchemos todo, porque a la final todo como que tiene relación. Hasta los extractos estos como de textos psicológicos. Entonces es como una tesis. Simulaciones basadas en datos de escaneo cerebral. ¿Cómo podemos simular elecciones y comportamientos básicos utilizando inteligencia artificial y datos de memoria sin procesar? Oh, interesante. Ay, porque siempre se me olvida cómo salir de esto. Muchas cosas por explorar. Muy interesante porque el, el juego nos propone como mirar todo para también ir resolviendo las cosas, ¿no? Wow. si sí, es un laboratorio y es una oficina bastante grande. Él habla de Carl. Carl debe ser el encargado como de todo esto de... de lo más tecnológico del lugar porque... Te dicen dice que le gustaba hacer. que se murió? <risa> era un científico. Y okay? era el que como que le ayudaba. Y leía sobre artículos. No, pero no. Esto no es artículo sensacionalista. Mira, habla del CRIPS. Personas tratadas con el CRI. Bueno, yo le digo CRIPS. Pero eso tiene un, todo un nombre en las siglas. Que es como esto de la... Ay, hace poco incluso hubo un caso de este texto de algo así sobre vacas creo eh, creadas a partir de este método entonces se pueden entre comillas mejorar su, su su adn no o incluso agregarle otras características o activarle algunas características se me entienden pero creo que todavía es una metodología que en humanos mmm, ...no se había planteado usar, pero... ...si no estoy mal, en China hubo un caso de alguien... ...que sí se puso a intentar hacerlo. Ok, listo, bueno, ya, ya exploramos todo, ahora sí... Largué. ...vámonos, vámonos, vámonos... ...ahora sí al la, la departamento de Joanna, a ver qué pasó. Pero básicamente lo que nos van a entender aquí es que es como un futuro... ...en donde las recuerdos... O las, todo lo de la mente de la persona se puede guardar, se puede recuperar. Creo que ya llegamos. Allá está el tipo esperándonos. Veamos que podemos ir de una vez revisando acá. Aquí unas llaves. Siéntete libre de mirar, pero no toques nada. Ay, Dios mío. Mirar y no tocar. Por ejemplo, acá dice que ella iba a un lugar antes de morir. Parece que había listado una maleta. Pero era curioso porque la maleta también tenía un retrato. ¿O qué es eso? Se iba a llevar como cosas importantes. Bueno, como todo detective hay que mirar todo. A ver, por ejemplo, estuvo cocinando. Todo está como muy limpio. Como que no tocó la... Ah, pero sí alguien comió, mira. Su última comida. Esta es la prueba número 5 del lugar. Un periódico. Curioso porque ese periódico habla como de que de algo que pasó con, la, con otra empresa. No sé si es la misma de ella. Que dice algo como de que las secciones han tenido una división inversa. Se han perdido puntos en el mercado. ¿Y eso tendría que ver con ella? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Bueno, o sea, estamos... Va, va a ser varias cosas a la vez. Una baja económica. La pérdida de, de valores en el mercado de, de una empresa. Parece ser. Este reloj muestra las 5 y media. Dice está siendo tarde. Bueno, qué estaba leyendo ya antes de morir. Go AT's tech Magazine, hub India Indie Tech, to tech de Goat. hub tech nada. Nada nuevo, una revista del lugar donde ella estaba, esta puerta no se puede abrir, subamos al segundo piso, wow, wow, qué bonito, ok, ah es que murió en. ah verdad que ella murió supuestamente de suicidio, o sea que murió en la cama. Veamos, prueba uno, parece que aquí encontraron en el cuerpo. ¿Pero hay manchas de sangre? porque alguien moriría? Pastillas no para pimientos. dormir, Necesitaría. ¿Necesitas prescripción para, ¿para qué? Dice que además son las más fuertes que, que uno puede conseguir. Ok, ok. Ok, el cuerpo, las pastillas que se supone que se comió. No veo nada más que podamos mirar acá. Prueba, esa era dos pruebas, la prueba tres no recuerdo cuál era. Men's clothes. Ropa de hombre, si ven que en donde ella se iba a ir había ropa de eh, un retrato de un tipo con ella? Me pregunto qué boxes. habrá en esas cajas. Pues, pues, no sé, descubrámoslo de ¿no? What's in those boxes. Bueno, prueba siete, Parece una máscara. si sí, es una máscara, es verdad. Pruebas, ¿un uh, vidrio roto? Porque habría un vidrio roto que la prueba 6 era esa y la 7? Ahí están. Pero hay manchas de sangre. Si se murió por... O A sea, menos que haya vomitado sangre o yo qué sé. Uy. Hay una mancha... ¿Este vidrio me permite ver como una mancha o algo? que Hay otra mancha como en el vidrio, pero... Cuando miro hacia allá, no la puedo ver. Bueno, prueba 4. Pisadas con sangre. Supongo que habrá pisado vidrios rotos. Otros más, que son estos. ¿Dos vidrios rotos? ¿Por qué dos vidrios rotos? Ok. Vómito. Ok, vomitó, pero la, el vómito no fue por la sangre, sino porque... A ver, o sea, ya se tomó las pastas, pero es que ya había sangre en la cama. Se levantó, fue al baño, vomitó, hizo algo ahí en el espejo. Ahí fue cuando se cortó y de ahí caminó otra vez hacia la cama, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay otro video roto acá? Bueno, eso es lo que hay. No sé qué más podemos hacer. Vamos a preguntarle a este, a hacerle preguntas al, al Tom. Oiga, Tom. ¿Ya? ¿Sí? Pregunta, por las teorías. Alguna teoría ¿Tiene alguna teoría sobre lo que pasó? A, yet, a suicidio, lo mismo que hice La laptop no, no, no está. está. So who knows how deep that ok, ahí hubiera even encontrado so, información importante in some Dicen But que no creen que alguien se hurt. haya escabullido de que, de que ella se haya comido las pastillas O sea, de que alguien la, la haya obligado a tomarse las pastillas ¿Quién la encontró? Fue su esposo eh, Hablen no, you know sobre él Alex, Alex normal, guy, preparador físico lo había echado de la casa. Se iban a divorciar. Y él había venido por unas cosas. Sí. Okay, ella estaba muerta seis horas cuando llegó? ¿Hora de qué? ¿De la muerte o qué? We don't have any reason to suspect En uh, Did she leave any children or family? No, no children no brothers or sisters, foreign parents that she didn't see much. For now that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. Thanks. No problem. ¿Qué más podemos preguntarle yeah. Steven? Thanks. No problem. La laboratorio y entrar los últimos recuerdos de de Joanna. Listo, pues nos vamos entonces de nuevo. Vamos al laboratorio y se supone que eh, con la con ese disco duro que metimos podemos descubrir como los últimos recuerdos de ella reconstruirlos lo que nos dará más pistas de lo que ocurrió entonces veamos ya esto está listo sí dice que update complete upload is ready a ver. ¿Y qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo entran los últimos recuerdos? Ah, esta máquina es para cargar. O sea, yo cargo los recuerdos y esta máquina es para revivirlos. Bibi, sí. oh, interesante. Algo así como en el Assassin's Creed, pero aquí es como para resolver asesinatos. Usando los recuerdos, bueno, de las personas. En el otro eran los recuerdos genéticos, algo así. Aquí eran los recuerdos de una persona pues muerta, ¿no? Se selecciona el fragmento de memoria que se quiere Que se quiere como vivir o experimentar. Y básicamente el sistema le reconstruye todo. Ahí dice. Uy, pero hay como cosas feas. Dice información objetiva. Claro, y el escenario se ve un poco distorsionado. Acá hay una sombra, por ejemplo. Ok, ¿por qué los recuerdos se ven distorsionados? ¿Hay algún, o sea, la tecnología no está lo suficientemente avanzada como para mostrarle a uno verdaderamente cómo son las cosas, o qué? Sí, parece que los recuerdos o las memorias no se pueden todavía ver bien. Incluso dicen que el vidrio no se puede... No se puede ver, no se puede... El vidrio no se puede restaurar re o algo así bien. Bueno, ok. Esto por acá no hay nada importante. Quiero ver esto. Acá era el reloj. ¿Se ¿Sí acuerdan del reloj? Hmm. Interesante, interesante error. Error de filtrado. Hmm. Podría ser, pero me da miedo esa forma que sale de ahí. Bueno, vamos a empezar a revelar, a revelar lo que ocurrió en esta casa. Parece que no es el momento sí, correcto. Parece que es La razón por la que no pueden. Ok, ok. Parece que ella estaba viendo un estado eh, emocional muy fuerte. Y por eso las memorias posteriores, o sea, ya cuando ella murió, no se pudieron recuperar. Entonces ahora dice que podemos entrar a un estado subjetivo de la memoria. Es decir, un estado más profundo, pero en el que no todo es como. Ahora, o sea, no se experimentaría las cosas reales Subjetiva que yo he no like Ok, lo, mire, acá dice que el estado anterior... Reconstruye vista y oído. Y mientras que el subjetivo emociones y subconsciente... O sea, que aquí podemos ver... Ahí sí podemos ver cosas distorsionadas, monstruos, figuras, por ejemplo, allá abajo hay algo. Y digo monstruos y figuras porque es subconsciente, es decir, de todas formas dentro de ella el miedo de que alguien ya la matara o la fuera a ir a matar. Da a entender que ya había un miedo, un miedo presente. Miren, por ladder, ejemplo, una escalera, pero no puedo ir hasta allá hacia esa escalera. Por ejemplo... Se escuchan cosas raras. Hay visiones, mira. Hay un sonido raro en el baño. A ver ¿de dónde viene ese sonido. Ok. Wow, sí, así, así es torsionado, sí se pone feo. Ok, esta escalera, como es algo subjetivo, puede usarla como forma de llegar a ese lugar de la casa. Uy, por acá hay algo. Mira, una figura rara. Ella de niña, dice. Podría ser. Sí, claro, le dan un ambiente muy t muy tétrico, muy, muy misterioso, así, con todo distorsionado y todo alterado. Por ejemplo, miren, acá hay una figura que no está ahorita. ¿Puedo agarrarla o puedo observarla? Que okay, right. hay que descifrar. qué es. Eso? Right a ver. Un dato en bruto es una parte mal posicionada de una memoria. Busca pistas en el movimiento y el sonido para encontrar a dónde pertenece. Cuando esté listo salte la investigación y posición a donde pertenece. rotación y tiempo no afectan el resultado. Parece parece el reloj. Parece parece. ¿Sí se dan cuenta que parece el reloj? Mire, es el sonido de un reloj. ¿Es el, es el sonido de un reloj. A ver, vamos a llevarlo a la zona donde debería estar el reloj, que era por acá. Aquí era donde pertenecía. Quiera. ok, y eso nos da la escalera, ok, eso nos lleva a la escalera para poder revelar. What, what, esto hasta dónde nos lleva, uy, qué horrible. A una visión aún más horrible. Por ejemplo, una foto del perro ¿Sí? que se mueve. Oh, es, se vuelve súper horrible el juego. si sí me hace pensar un poco en Layers of, of Fear, que, que todo se le distorsionaba. Mire cómo nos persigue ¿Sí? el perrito. ¿Sí? ¿Sí? Se imagina si una no foto de un perrito que lo sigue. ¡Ay, la laptop! ¿Sí? If it's in the objective state as si as alguien well, lo tomó. Ok, dice que puedo cambiar de estado en cualquier momento. Para ver. Well, ok, ¿qué it? debería yo hacer? Pasar al estado... A ver. Al estado objetivo. ¿Y qué hago? Si I paso. Right ah, sí, mire. Always oh. oh. Ok, ya está como escribiendo algo Sí, dice que ya está escribiendo algo Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Ya? ¿La recogí ya? Y necesita saber qué palabras está diciendo ella le doy sentido de nuevo a esas palabras. De nuevo, volviendo al estado donde estaba antes. A ver, vamos al otro estado. ¿Dónde estábamos? A ver. ¿Dónde estaba el perro que nos perseguía? Ok, por ejemplo, por acá hay algo raro un sonido un súper extraño que okay, le puedo pedir a ella ayuda dice que hubo un momento intenso y violento. y violento a ver Me llevé ese dato y no lo escuché. Y sigo escuchando al bendito perrito. ¿Qué es? El vidrio rompiéndose. Ok, ok. Entonces, ese dato lo voy a llevar es a donde estaba. ¿Esto qué es? Ah, la escalera. Ok, no. Vamos a ir a donde esté el vidrio rompiéndose, pero no sé si puedo verlo en esta... Eh, no sé cómo decirlo. En este... En el, uy, ¿qué es eso? No en esta parte de la historia o tengo que irme no retornará a donde se escuchaban lo de los sonidos raros. No mirror. The water is ¿Aquí es donde voy a colocar el sonido? Ahí es. Seems close. Maybe in the objective state. Pues aquí, ¿no? Ah, dice, quizá en el estado objetivo. Ok, entonces pasemos al estado objetivo y ahí coloquemos el, el audio. A ver. Ahora sí se va a escuchar mejor ese audio, ¿no? Ahora puedo escuchar dónde ella estaba Una mano Ok, alguien estaba ahí Acá están las medicinas esas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? never thought I'd get to see all this my colleagues and I didn't think there would ever be an actual bridge a top executive from one of the world's biggest tech companies was found dead in her apartment this morning who would have thought that a concept such as the unconscious could ever Hello. be seen so clearly through the lens of neuroscience un poco turbio, o sea, la historia es turbia, pero más que todo es el hecho de cómo se tienen que usar las memorias para poder descubrir eso y cómo pues en las memorias no se puede ver todo como tan igual, miren, miren. Wow. Ah, hasta aquí va la demo. Playme Studio. Ok, ok, excelente. Interesante juego. Eh, no soy muy fan realmente de estos juegos Muy pocas veces les doy como la oportunidad eh, Aunque sí soy de los que le gusta resolver puzzles y eso Solo que muy rara vez me meto como con historias así de terror En donde, o sea, tipo escape room eh, Sin embargo me, me interesa y me llama la atención Lo que propone el juego eh, todo esto de, de internarse en la memoria de alguien de alguien muerto pues para resolver un, un caso y que además se puede ir aún más como a una parte subconsciente ¿no? donde está donde aparte podemos entrar como a sus emociones eh, y a elementos subjetivos que obviamente podremos encontrar cosas disparatadas en esos puntos de la memoria porque claro no no hace referencia a experiencias eh, de los sentidos, sino ya experiencias propias de los miedos o de los pensamientos que tiene el sujeto o que tenía el sujeto, entonces sí, sí está muy interesante, aparte es un juego que ya había salido hace rato, eh, chileno por supuesto como les decía y bueno pues eso es todo amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse, díganme qué les pareció este juego, han jugado algunos así, yo lo único que tengo que se me, se me hizo un poquito similar fue, fue el Layers of Fear, o sea más o menos... Es también un tipo así como que se la distorsiona Bueno, en este en este la, la distorsión de la realidad es más como, como el resultado de algo Porque aquí el tipo investiga las memorias de alguien y pues ve todos estos elementos dentro de su memoria Mientras que en Leyes of Fear básicamente el quien tiene distorsionada la memoria es el protagonista Y en algunos momentos pues vive como, como las experiencias sobrenaturales por decirlo así eh, bueno, pues eso es todo de verdad Y espero les haya gustado No olviden darle like, comentar, suscribirse Otro videojuego latinoamericano más de la lista Y ahí, lo vamos, ahí vamos llenando Ahí vamos llenando la listica Y bueno, nos vemos en la próxima Bye bye